Hola. Ya tenemos aquí el modo lectura para Android. Esto cambiará para siempre la forma de leer artículos. Esta nueva herramienta deja solo el texto de los artículos en la pantalla para eliminar las distracciones y lo adapta a la pantalla. Ahora verán más detalles. Está disponible en la Play Store. Yo os dejaré el enlace directo en la descripción del vídeo. Es una aplicación gratuita. Por supuesto. La instalamos y vemos cómo tenerla preparada y qué funciones tiene. Nos lo pone fácil, con una guía, tenemos que ir a Ajustes. Y luego a Servicios instalados. Habilitamos el modo lectura. Ya tengo el muñeco de accesibilidad en la parte inferior derecha, lo cual quiere decir que ya puedo finalizar. Ahora en cualquier artículo con darle al muñeco ya tenemos el modo de lectura de Google activado, así de fácil. Se puede pasar el texto a voz fácilmente. Hay que darle a Play tan solo. Y en Ajuste se puede modificar la fuente, el color, el espaciado, la velocidad del audio así como el tipo de voz. Aquí también se modifica el tamaño. Con estas flechitas podemos avanzar o retroceder de frase. Veamos otro ejemplo con este artículo de un periódico digital. Hasta nos hace una estimación del tiempo de lectura. Y al pasar el texto a voz, sale un botón para modificar la velocidad aquí también. ¿Qué le pareció? Le ruego ahora que me apoye con un me gusta y un comentario. Muchas gracias.